Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Como ya bien sabemos, YouTube es una de las redes favoritas para los niños, tanto para subir contenido a ellas como para consumirlo. Por eso, esta plataforma en el nuevo año 2020 ha decidido aplicar definitivamente la normativa de protección para niños que ya existía desde el 98 y identificar de manera concisa y concreta tanto contenido explícitamente infantil como los canales que son exclusivos para niños. ¿Y qué medidas aplicará a este contenido, a estos canales explícitamente para niños? Bueno, en primer lugar, se eliminará el número de reproducciones y los likes para vídeos de y para niños. De esta manera, se pretende que no se obsesionen con ese gustar, con esa aceptación de su contenido, simplemente que dejen fluir su imaginación, su creatividad, y que creen contenido, eso es muy positivo, sin embargo, si ponen el foco en la aceptación que ese contenido tiene ante terceros, puede terminar haciéndoles mucho daño. Con este mismo objetivo también se van a eliminar las etiquetas de comunidad, las eh, etiquetas como tales a los vídeos y las marcas de agua. Y también para que no se obsesionen con este contenido, para que no estén únicamente viviendo hacia el mundo online, se eliminarán también las notificaciones. No olvidemos que todo el mundo digital es una herramienta muy, muy valiosa para potenciar las virtudes, para dejar volar su imaginación y para que sean creativos y proactivos. Sin embargo, cuando el foco está únicamente en ello, puede tener terribles consecuencias en la vida offline. Por eso es muy importante que nosotros como padres estemos formados para hacer un uso responsable de internet y así se lo traslademos a nuestros hijos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.